Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quede que queréis. Mirad, hoy voy a mostraros tres formas que tenéis para ganar dinero desde vuestras casas. No hace falta invertir. No tenéis que tener habilidades especiales, nada de programación, ni de ser expertos en algo, nada. Nada de habilidades especiales, sin equipos especiales tampoco, sin programas carísimos, nada. Además, están aptas también para Venezuela y para toda América Latina, porque es algo que me piden mucho. Entonces, me he dado la tarea y he investigado estas tres formas de ganar dinero desde casa, apto para todo el mundo, sin invertir y sin habilidades especiales.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 Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta y a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Guarda el video porque créeme que te va a ser súper útil en un futuro inmediato. Bueno, vamos a ver esas tres formas de ganar dinero desde casa, sin invertir, sin habilidades especiales y sin nada. La primera forma. Te voy a decir cómo puedes generar dinero con proxys. Si no sabes lo que es un proxy, déjame explicártelo ahora mismo antes de avanzar. Mira, esta es una página aleatoria que, donde yo he buscado qué es un proxy y cómo puedes navegar. Bueno, hay empresas que se dedican a vender Proxys. Vamos a ver lo que es el proxy. El proxy muchas veces se confunde con una VPN, pero no es, ¿eh? no tiene nada que ver. El proxy es una cosa y la VPN es otra. Este es el proxy. Tú eres el usuario, aquí hay un proxy y esto es Internet. El proxy es un equipo informático, atento con este tema, es un equipo informático que hace de intermediario entre las conexiones de un cliente, este, y de un servidor, este. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, de Venezuela, se quiere conectar a, a Sci-Fi, por ejemplo, me lo invento, un canal de Estados Unidos y desde Venezuela no puede, puede utilizar un proxy. Entonces, un usuario o un servidor que está en Estados Unidos, le presta su IP. Entonces, este usuario que está en Venezuela se conecta a través de este usuario que está en Estados Unidos y llega a su página de sci o de Netflix. Eso es lo que hacen los proxys, ¿ves? Un equipo informático que hace intermediario entre conexiones de un cliente y un servidor de destino. ¿Cómo puedes ganar tu dinero con proxies? Muy sencillo. Tú, amigo mío, tu equipo ya sea tu PC o tu móvil, tu teléfono inteligente, se van a convertir en proxies. Y hay empresas que te van a pagar a ti por ser un proxy. No te van a espiar datos, no te van a quitar tus cuentas bancarias, ni tus datos sensibles, nada. Únicamente quieren tu conexión IP. ¿Ves? De esta, de esta manera, una, una página. De esta manera, cuando vayas a visitar una página, en vez de establecer una conexión directa entre tu navegador y esa página, vas a dar un rodeo y envías los datos a través de esta proxy. Bueno, pues existe una empresa que se llama IP Royal. No tomes nota que esta página a ti no te va a servir. IP Royal. IP Royal es una de las, de, de las muchas empresas que se dedica a vender proxys. Es decir, ellos tienen muchos usuarios y muchos servidores que hacen de intermediario, de proxy, ¿ves? Es una página confiable, está en Transpilot, tiene unas reseñas ex excelentes y dice que es uno de los mejores proxys del mercado, con más de 2 millones de IPs disponibles. Tú puedes comprar un proxy, ¿ves? Mira el precio que llevan. Proxys residenciales, atentos residenciales. Los proxys residenciales eres tú, tu ordenador, tu laptop, tu teléfono móvil, tu tablet. Ese es un residencial proxy. Luego están los data centers, que son sitios donde hay un montón de servidores. Los sneaker proxies, que son otro tipo de servidores. Y los static residencial proxies, que también son parecidos a los residencial proxies, pero son estáticos. Y cada uno lleva su precio. 80 céntimos por gigabyte, 1.30 dólares por gigabyte, en fin, ahí están. ¿Y tú por qué puedes beneficiarte de esto? Porque esta empresa, además de vender los proxys a la gente y ganar dinero con ello, compra proxys, compra proxys de todo el mundo. Por eso dice que son 100% Genuine Residencial proxies, porque son IPs, reales, de direcciones de usuarios reales, tú te vas a convertir en un proxy y te van a pagar por ello ¿Qué necesitas? Tener internet, fin de la historia, nada más, no te hace falta nada más para convertirte en proxy vas a ir a esta otra página que es donde ellos contratan a personas y te dice ¿Estás listo para ganar dinero? Gana dinero sin esfuerzo y fácilmente traquea o dale seguimiento a tus ganancias. Para darte de alta, es súper fácil. Le vas a dar aquí donde dice Sign Up. Y vas a rellenar los datos. Tu email, un password. Hay cupones de registro. Si lo tienes, lo pones. Si no, no. Y le das a Sign Up. Eso es todo. No tienes nada más que hacer. Nada. Si tienes dudas, le das clic a Help. Te aparece este formulario lo tienes que rellenar. Listo. Y una vez que te das de alta, yo ya me he dado de alta, te va a llegar un mensaje a tu correo. Vamos a verlo. Este es el mensaje que te va a llegar. Dice, bienvenido a IP Royal Pounds. IP Royal Pounds, y aquí está, bienvenido, gracias por convertirte en parte de IP Royal Pounds. Y antes de empezar, asegúrate de verificar tu email. Verificas tu email y eso es todo. También dice que tú puedes seguir ese enlace y dice que antes de empezar, veas el video. Para que sepas lo que es el IP Royal Pounds. Te dicen cuál es el propósito, que es muy fácil usando los IP Proxy Pounds. Tú compartes tu conexión a Internet y nada más, nada más, ni datos ni nada. Estrictamente tu conexión a Internet y tu conexión ayuda a los negocios, a las personas alrededor del mundo a disfrutar de Internet completamente abierto, sin restricciones geográficas. ¿Cómo puedes empezar a usar IP Royal? Bueno, te instalas el IP Royal Pounds App para empezar a ganar. Tienes que instalártela ya sea desde Google Play Store o directamente en Windows, Mac o Linux. Ejecutas la aplicación sin problemas. Le das doble clic y se acabó. Te logueas con tu correo y eso es todo. Y te piden que recuerdes que puedes usar un número ilimitado de dispositivos siempre y cuando estén conectados a diferentes networks con IPs diferentes. Tu pago. Una vez que tú alcances el mínimo de pago, que son 5 dólares, puedes pedir el pago a través de Paypal o Bitcoin. Tú puedes ganar con Paypal o Bitcoin. Bueno, yo ya me he dado de alta, así que vamos a ver el dashboard. Este es el dashboard. ¿Ves? Tu email ya está confirmado. Y lo que tengo que hacer a continuación es descargarme la aplicación para Windows, porque yo lo estoy haciendo desde el ordenador, y empezar a compartir mi conexión a Internet. Y una vez que yo llegué a los 5 dólares, pues ya me van a pagar. Sencillo, indoloro, limpio, sin problemas y lo único que necesitas es una conexión a internet. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a esta página que se llama POMS IP Royal para que tú te des de alta y puedas empezar a generar ingresos simplemente por convertirte en un proxy humano, en un compartiendo acceso a internet. Esa es una. La otra. Esta página, que se llama VisiCat, es un acortador de enlaces. Y este acortador de enlaces te paga por cada mil visitas. Cada que una persona visita mil veces la página de destino que tú acortas, ellos te pagan lo siguiente. Si estás en Venezuela, 5 dólares. Para United Kingdom, 4,3. Canadá, Australia, Estados Unidos, Japón y Zelanda Y para el resto del mundo... 1.5 dólares, un dolarito y medio por cada mil visitas. No tiene más complicaciones esta página, simplemente te das de alta donde dice Sign Up. Clic en Sign Up, rellenas los datos, vamos a rellenarlos ahora mismo. Por ejemplo, Username, le voy a poner Betty Romerito, ya sabes que siempre pongo eso. Le pongo mi email, me genero un password que me genera automáticamente. Estoy de acuerdo y me registro. Y ya está creada, ¿ves? No hace falta nada más que activar el correo. Voy a activarlo. Aquí está, mira. Hola, Betty Romerito, bla, bla, bla. Vamos a ver aquí. Clic. Y ya estamos. Les doy a sign up. Y empiezan con quieres ganar 300 al mes. Visita venezuelacomparte.com. Tienen anuncios, así que de ahí ganan ellos su dinero. Los pagos son los días 22 de cada mes vía PayPal. Si cae un fin de semana, pues al siguiente lunes. Lo único que tengo que hacer es empezar a. Compartir enlaces con este acortador de enlaces ¿Ves? Muy sencillito Le doy a herramientas Le doy a quick link Para hacer un, un enlace rapidito Me voy a los enlaces Ese es mi API token Y dice copia el enlace de abajo En la barra del browser Cambia la última parte por tu enlace de destino Y presiona enter Y el Vs CUT te direccionará a los shortens links copia lo que quieras y separado entonces vamos a copiar todo esto copy y yo tengo que cambiar aquí mi enlace de destino ¿ves? lo voy a hacer en un blog de notas y esta parte donde dice your address id esta lo voy a volver a poner aquí lo voy a cambiar por por ejemplo mi blog 20 listo lo voy a copiar todo lo copio control copy lo voy a pegar en un navegador y ya me aparecerán, ya verás aquí, ahora es un pantallazo blanco porque seguramente van a aparecer publicidades y cosas. Y así es como nos van a pagar dinero, entonces la gente va a nuestros enlaces y ya nos van a, a pagar cuando la gente le dé clic al enlace. Este es el segundo método, un acortador que se llama vc vccut. Fácil, sencillito, también no te da ningún problema. Lo único que tienes que hacer es empezar a compartir enlaces. Te ponen aquí también que des clic aquí para empezar a ganar. En fin, publicidad, porque así es como ellos ganan. Un acortador más. Pero los pagos son medianamente buenos y sirven para todo el mundo. Así que bueno, es, es, es lo bueno de este acortador. Es para todo el mundo. Y la tercera forma de ganar dinero es como beta tester. Esta página que se llama Userfeel es para que las personas hagan de beta testers. A mí me gustan especialmente los programas de beta testers. Porque son muy confiables y pagan bien. El último en el que yo he entrado, que se llama IntelliZoom, me paga 8 dólares por encuesta y me mandan una encuesta semanal. Es decir, 8 por 4, 32. Yo gano 32 dólares semanales en promedio. Solo por hacer tareas de 5 a 8 minutos. No me tardo más. Y es muy sencillo hacerlas. Test moderados y moderados. Y fíjate, 40 idiomas, es decir, también hay en español. Tú te puedes dar de alta y no tienes ningún problema porque seguramente encontrarás test en español. ¿Qué tienes que hacer? Pues muy fácil, ellos te van a decir, mira, prueba esta aplicación y dinos que nos, qué te parece. Y tú vas a ir a la aplicación, vas a navegar en ella en voz alta, en voz alta. Vas a decir, por ejemplo, si fuera esta diríamos, bueno, pues este es su perfil. Eh, me parece que está bien ordenada, que las fax se llega fácil, tiene testimonios, los colores son bonitos, tiene buenos llamados a la acción, eh, los precios se ven claramente, ese tipo de cosas, ¿ves? tú lo tienes que hacer en voz alta. Y para ser un beta tester, te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y aquí dice, get paid to test en probadores, nosotros somos probadores, get paid to test. Está en español, ves, tú lo puedes poner en otro idioma, pero get GetPy2Test. le das clic a get to Test. clic, te das de alta, rellenas todo esto, es una encuesta larga, así que no la voy a hacer ahora mismo contigo. Y una vez que te des de alta, vas a confirmar tu correo y te van a enviar una encuesta de prueba, tienes que hacer la encuesta de prueba, se las envías y si ellos ven que sí está bien hecha, te van a empezar a enviar encuestas de pago, pagan bien. Ya te digo, a mí las más baratitas, baratitas son de 5 dólares y esas no son de grabar nada. Son simplemente encuestas de responder aquí en el ordenador dando clic así, si no, si, no, si, no. Y las que son de 8 dólares son las que te he comentado antes, las de grabar en pantalla. No debes de preocuparte porque ellos te dan el software para grabar en pantalla. Ellos te ponen la aplicación. Ellos te dan todo. Y así de esta manera ellos rápidamente graban lo que tú estás haciendo en pantalla. Tú no lo tienes que grabar, lo graban ellos. Y cuando ellos lo reciban y lo validen, te pagan. Muy sencillo, muy fácil y en español. Tú puedes entrar aquí, te van a pedir dos idiomas, a ver si lo veo aquí ahora mismo. Password, métodos de pago... Eh, Aquí mira, native language. Si tú le pones que estás, que eres eh, nativo en español, Spanish, y además, ¿qué otros idiomas ha hablas con, flu con fluidez? Si tú le pones inglés, te mandarán encuestas en inglés y en español. Si tú le pones, por ejemplo, o qué sé yo, que tus padres sean de Alemania, le pones German y le pones que hablas también alemán. Si estás en España y además hablas catalán, Pones que también hablas catalán y te enviarán test en todos los idiomas que tú pongas. Como ves, hay muchas opciones de que puedas generar dinero. Tú rellena todo sin problema, sin ningún problema. ¿Ves los dispos dispositivos disponibles para hacer test, desktop, Android phone o iPhone si tienes, tablet si tienes. En fin, ahí pones todos los que tengas. Dice que estos no son obligatorios, pero te ayudan, sí. la verdad que te ayudan. A, a que te acepten más rápido. Y pagan bien, los pagos no son malos. Bueno, pues esas son las tres páginas que yo quería presentarte hoy. Una que es User que te pagan por probar cosas. A mí normalmente me pagan por probar páginas web, normalmente. Luego la otra que es IP Royal. Tú te vuelves un proxy humano y te pagan. <risa> te pagan rápido, hasta 5 dólares. Y por último, VC Cut. Que es un acortador y que es apto también para todo el mundo y, y te pagan por compartir enlaces. Pues lo voy a dejar hasta aquí amigo marketer. Con estas tres formas de ganar dinero ya no tienes pretexto. Puedes empezar a ganar dinero desde hoy porque aquí no te piden absolutamente nada más que unas pequeñas tareas. Y puedes empezar a generar ingresos muy pero que muy rápido. No te olvides que aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú puedas darte de alta en las tres páginas sin ningún problema y puedas empezar a generar ingresos. Y lo dejamos hasta aquí por hoy. Espero que te haya gustado estas tres formas de ganar dinero desde tu casa. Válidas para todo el mundo. Todo el mundo puede generar ingresos con estos, con estas tres métodos. No hay problema de que vivas en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Azerbaiyán. <risa> da igual, tú puedes generar ingresos sin ningún problema. Me despido, Marketer.